Familia Niner, sean todos muy bienvenidos al podcast de Canal 49, edición, post, fin de temporada. <ríe> espero que estén bien, espero que haya pasado eh, la tristeza, ¿no? la frustración, el, el enojo y todas las sensaciones que haya podido tener cada uno de ustedes. Supongo que diferentes, no yo creo que esa fue un, un, una cosa que pasó ayer. ...no fue un sentimiento generalizado, ¿no? Como hace un año cuando nos eliminaron los Rams... ...igual en el campeonato de la nacional... ...esta vez hubo como mucha shock, muchos eh, incertidumbre, tristeza... ...unos hasta nos reíamos... ...a mí ya al final me dio hasta risa lo que estaba viendo... ...este... ...pero bueno, estamos aquí con la cruda moral de lo que pasó ayer... ...de esas cosas eh, increíbles que yo en mis 43 años de vida... Jamás me había tocado ver en un juego de fútbol americano y le comentaba yo a mi mujer que este, los 49 son creativos hasta para buscar o encontrar o que les pasen eh, las cosas más raras para quedar eliminados, de veras, es, es en serio, yo nunca había visto en mi vida... Eh, un equipo que tuviera que jugar con cuatro diferentes corebacks y que a los cuatro los lesionaran a dos en un mismo juego, en el más importante, o sea, si sí es una cosa de verdad de, de, de, de malaria, no sé si haya gatos negros enterrados en el campo de los 49, <risa> no sé qué está pasando ya en la organización, ¿no? pero bueno, saludo aquí en... en eh, saludos en iVox, en Spotify, saludos aquí en YouTube a todos los que, a todos los faithfuls, ¿no? Hola faithfuls, a los que sí se quedan, ¿no? Hay muchos que ya se fueron a tirar las muñecas a otros lados, no, vamos a quedarnos aquí, ayer se los decía en la plática postpartido, va a haber mucha información y, y uno tiene que ser Niner 24-7, los 365 días del año, y aquí nos quedamos a los que nos interesa el equipo, y obviamente la parte interesante es la temporada, pero siempre hay noticias, ¿no? Y siempre es bueno estar informados porque cuando llega la temporada temporada, ya sabemos más o menos de qué va, ¿no? Y no nos sorprendemos cuando pasas, pasan unas u otras cosas. Ya saben que ahí están las redes sociales, ¿no? Ya saben que me pueden seguir. Estoy en todas o casi todas las que existen. Está el botoncito de, de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Viene sorteo le debo su regalo al que se ganó el collar de cero miedo, discúlpame hermano de verdad desde aquí te tengo una disculpó. Te han dado bien saturado de cosas este, pero sí esta semana te prometo, palabra de Niner de Bro Niner, que te lo voy a mandar ya esta semana amigo, hasta allá, hasta los United States te lo mando, también un poquito descapitalizado, no, pero, pero te lo voy a mandar eh, no te preocupes y se viene el sorteo para el, el, el, el Super Bowl señores, ya les avisaré que voy a regalar estoy buscando algo bonito voy a ver si puedo hacer, aunque sea un par de regalos Ahí, este, pero no les voy a quedar mal ¿No? Este, bueno ¿Qué más? El botón de gracias a todos Ya saben, Alex Rivandad y todos los que me, me apoyan ahí con el corazoncito Ahí ya saben que no suscripción ahí nomás es Ahora sí como dicen en los micros con lo que usted guste Y, y quiera colaborar para Canal 49 pues siempre se lo va, vamos a agradecer de todo corazón Pero bueno, ya Dicho todo esto, entremos de lleno con, el, con, lo, que, con lo que pasó ayer no Que en realidad es una cosa que yo He estado, he estado dándole vueltas no sé, ni siquiera, este es uno de los podcasts más complicados eh, de los que me siento a hablar porque no tengo muy claro realmente todavía qué decir, qué pensar. Eh, estoy bloqueado mental y emocionalmente porque no sé qué demonios pasó, por qué nos pasan estas cosas, ¿no? Sí, de verdad, es, es inexplicable. Yo ya no sé eh, qué pensar. A veces digo... Si sí, de plano estamos alados o es la NFL o es el destino o son las apuestas o qué pasa, ¿no? Eh, no quiero entrar en teorías conspiratorias porque lo de ayer yo creo que ni siquiera fue eso, ¿no? Si sí, ya, ya una lesión más ya era una cosa de... de y luego el otro, bueno, ya. La cosa es esa, ¿no? Imagínense, empezamos una temporada con un proyecto que se llamaba Trey Lance. Un proyecto que esta temporada, yo lo dije al principio, para mí era un año de transición con Trey Lance porque pues iba el chavo a agarrar las riendas del equipo... Íbamos a ver cómo caminaba con él, a pesar de tener todo el equipazo que se tiene. Todavía no llegaba Christian McCaffrey, es cierto, pero teníamos un equipazo. Pero yo sentía que no íbamos a poder aspirar realmente a algo muy lejano. Si hubiéramos llegado a estas instancias con Trey Lance, yo me hubiera dado por bien servido. no El primer año de, de, del chamaco por el que se dio todo lo que se dio. Semana 12 nos lastima. Y afortunadamente no se dejó ir a Jimmy Garoppolo. Y fue quien llegó a tratarnos de ayudar a, a no dejar caer la temporada. Y lo hizo muy bien. Íbamos muy bien con Jimmy G. Hasta esa semana 13, donde también se nos lastima. Entonces ahora Jimmy Garoppolo, nuestro segundo coreback, se lesiona. Y tenemos que echar mano del, del, del Mr. Irrelevant. En ese entonces, ahora Mr. Relevante. Y yo en ese momento decía: la temporada ya se fue al carajo sin coreback. Y lo vimos ayer, ¿no? Sin un coreback confiable no puedes ganar en esta NFL, ¿no? En esta liga necesitas a alguien que te sepa mover el balón. Sobre todo en un sistema como el de Kyle Shanahan. Y, y, y ocurrió un milagro, ¿no? Porque la verdad, eh, aunque hay muchos ahí, nos tradamos. La gran mayoría no sabíamos qué carajos iba a pasar con Brock Purdy. Por muy buenos números que trajera del colegial. Por muchas cosas buenas que se hubieran hablado de él. La gran mayoría de las cosas que se habían hablado de él eran malas. Los, la mayoría de, de los análisis de draft no lo consideraban un, un buen prospecto, un prospecto top. Se quedó a nadita de ser undrafted ¿no? o un agente libre no drafteado y pudo haber caído en cualquier otro lugar y a lo mejor nadie nunca habría sabido quién era Brock Purdy. El destino igual le dio la oportunidad y se presentó y la aprovechó. Y, nos, y nos, llevó hasta, nos ayudó a llegar hasta el final de la conferencia nacional, ¿no? Lo dijo Fred Warner. Él no tiene por qué estar triste, hablando de Brock Purdy, ¿no? Dijo Fred Warner ayer. No tiene por qué estar triste porque él es la razón por la que llegamos hasta acá. Y, y si bien no estoy completamente de acuerdo, creo que es por todo el equipo, si no hubiera estado Brock Purdy, si no hubiera jugado como jugó, definitivamente no hubiéramos llegado tal vez ni a playoffs. Entonces sí, hay que estar muy agradecidos con este chamaco Brock Purdy por lo que le aportó al equipo, ¿no? Sin embargo, pues la malaria no se acabó ahí. Ayer en el primer drive, en el primer drive del, del encuentro se nos lesiona. Iba 4 de 4, llevaba 27 yardas, iba perfecto y se nos lesiona. Y en una jugada que puede ser muy cuestionable y ahorita hablamos un poquito de eso. Se nos lesiona... Eh... Y, y lo perdemos, yo pensé, dije, bueno, nada más fue así como un algo, una torcedura leve, ¿no? Porque todavía lo vi medio lanzando el balón, eh, no le inmovilizaron el brazo, nada, pero pues resultó que fue un tendón ahí que estuve investigando, si es ahí como algo que puede ser peligroso, no como una rodilla, pero algo así. Hoy, hoy le, van a estar, le van a hacer pruebas, a lo mejor a estas alturas ya sabemos qué es. Se habla de que podría ser con una cirugía y unos, un tiempo de rehabilitación y ya. Pero también podría ser que quede fuera hasta 12 meses el señor Brock Purdy. Estamos hablando de que estaría perdiendo toda la temporada 2023-2024 el señor Brock Purdy. Y eso sí es de alarmarse. Por lo cual pues van a empezar un montón de noticias eh, respecto a... ...a todo esto que podría pasar en San Francisco... ...sí, esa es la noticia que yo espero que no. Pero bueno, se lesiona Brock Purdy... ...y entra Josh Johnson, un hombre que al pasado... ...no sé cómo ha sobrevivido en la NFL... ...ese también es un caso del que se tendría que hacer una película... ...cómo carajos un coreba como Josh Johnson... ...ha, ha, ha sobrevivido en la NFL tantos años... ...y nunca hacer, tener una oportunidad de titular... ...y ahí sigue, ¿no? Y, y yo creo que ya con lo de ayer... El ...Josh Johnson ya tendría que pensar en el retiro... Tal vez no ha ahorrado, pero ya sería hora de que empiece a ahorrar el señor porque yo ya no le veo cómo pueda seguir en esta, en esta liga. ¿no? La verdad es que pues no, no es un coreback del que se pueda confiar nadie. Obviamente entró también en, un, en el momento más bravo que podría entrar. Esa es una final de conferencia contra el, el, el, el mejor equipo de la conferencia nacional, las Águilas de Filadelfia, con una muy dura dif, de defensiva. Y pues bueno, nada más entró a hacer burradas. Por ahí tuvo un par de pases buenos. Uno alguno a Divo, alguno a Kittle. Y algún ahí pantalla a McCaffrey y se acabó, ¿no? Lo, lo de Joe Johnson acabó. En un azotón, una, una desnucadora. Como dijeran en la lucha libre. Que lo dejó fuera de acción. Ya estaba hasta McCaffrey. Este. Viendo ahí si se ponía el casco de coreback Que ya era una cosa de veras lamentable verlo de San Francisco. Y al final entró Brock Purdy. Y pues ya, ¿no? Se acabó. En ese momento ya no había ningún tipo de esperanza para el equipo porque no había manera de lanzar el balón. Esto, señores, pues, ¿cómo lo explicamos? Hay, no hay una manera de explicarlo hablando deportivamente. No hay manera y ni siquiera hay eh, una solución en ese momento. Habrá quienes culpen a Kyle Shanahan. Insisto, ahorita hablamos un poco de lo de, lo de Kyle. Pero no, yo creo que a diferencia del año pasado que sí podíamos buscar culpables, que sí nos podíamos enojar con uno solo, ¿no? Como los Bengals, que este señor que al final ahí comete el error y les pone la posición del gol de campo y termina llorando. Pues sí, a lo mejor los aficionados de los bengalíes deben de estar enojadísimos con ese señor, ese, ese jugador de los bengalíes, porque pues, por culpa de él no tuvieron el chance al menos de irse a tiempo extra, ¿no? Y, y dejaron ir el juego. El año pasado todos culpábamos a Shanahan, muchos culpaban a Garópolo... Y teníamos a quién realmente dirigir nuestro enojo, nuestra frustración o lo que fuera. En esta ocasión yo no lo veo así. En esta ocasión yo siento que fue una... Ayer ponía a alguien ahí en la, en la plática post partido una serie de eventos desafortunados. Y yo así podría resumir. Inexplicable, de verdad. O sea, son de esas cosas que, que no sé. Ayer o tuvimos muy mala suerte nosotros o las águilas tuvieron muchísima buena suerte. Porque de verdad, miren, lo de las águilas... Yo los felicito, de verdad, los felicito porque están en el Super Bowl, porque es un equipo que también está haciendo las cosas lo mejor que pueden. Encontraron un coach que si bien no es muy de mi agrado por su actitud, sí es un hombre que ha sabido poner las piezas y que los, ya, ya los metió al Super Bowl, ¿no? Ha sido como ha sido, como decíamos hace ocho días, este, pero ya los metió al Super Bowl. Eh, y, y pues bueno, ya hasta se me fue el avión, señores. Neta, les, es que les insisto que estoy... Que estoy este, Estoy bloqueado, estoy pensando tantas cosas en este momento que. Bueno, la cosa es que las águilas se meten, ¿no? Y, y pues lo están haciendo bien y los felicito. Y qué bueno. Pero lo de las águilas fue. un scrimmage. O sea, si lo vemos honestamente, las águilas no jugaron contra los el verdadero potencial de los 49 de San Francisco, ¿no? Eh, realmente San Francisco no pudo competir, ¿no? Por ahí yo leía, no, casi nunca estoy de acuerdo, estoy muy poco de acuerdo con Enrique Garay. Pero esta vez sí posteó algo que me pareció muy cierto. Dijo, 49 ni siquiera pudieron competir. Y, y ese es el gran problema. Ni siquiera pudimos, ni, ya no digamos meter las manos. No podíamos competir. Así no se puede jugar un, un partido de esa magnitud. ¿no? No. Nosotros estábamos jugando como si fuera pretemporada. Y las águilas traían a todos y estaban jugando con todo. Y sin embargo les he de decir, miren, ya sé que soy un masoquista... ...pero me puse a ver el juego otra vez, porque siempre lo hago, ¿no? independientemente de si ganamos o perdemos, siempre veo el juego dos veces. Y lo vi, lo vi con atención, porque para mala suerte, por trabajo, yo venía ayer regresando de, de, de Uruapan, Michoacán... ...y me tocó todavía ver casi la mitad del juego en carretera, eh, y luego llegué y aquí ya vi la segunda mitad aquí en su casa. Y, este, y pues bueno, tenía todo, o sea, con todo lo que pasó y a la velocidad que pasó, tenía yo todas las ideas desordenadas... Y, y pues bueno ya me senté a verlo otra vez eh, con todo el dolor de mi corazón pero ya pude entender más tranquilo ciertas cosas no y lo que yo veo del juego es, es un partido que, en el que yo de verdad no vi tanto poderío en las Águilas de Filadelfia y no lo hablo desde, el, desde lo que se pudiera pensar no desde, desde el coraje o el ardor o no no ni siquiera tengo ese tipo de sentimientos las Águilas eh, hubo un momento en que ya no o sea hubo un momento en que yo creo que estaban en shock porque 7-0, ¿no? De una jugada que ahí que no era pase completo. Shanahan no la reta. No sé si nunca vio la toma en donde se veía que el balón tocaba el piso. Jamás nadie en las alturas. Alguien le tuvo que haber dicho, tienes que retar esa jugada. Era una cuarta y tres que se jugaron. Hubiéramos tenido muy buena posición de campo. No la retó y les puso la puerta para... Para la anotación ¿no? a las águilas que se fueron 7-0 arriba. Muy rápido, venía el segundo drive. El primer drive, que diga de los 49, porque las águilas anotan el primero. Viene bien y se les lesiona Purdy. ¿no? Balón suelto, lo recuperan y sin embargo no pudieron mover el balón y tienen que despejar. En ese momento psicológico era muy fuerte para Filadelfia porque ya nos habían lesionado a nuestro coreback titular ahora. Tenían el balón casi en el medio campo. Y no pudieron moverlo y tuvieron que despejar. Y estuvo trabado el juego así todo el primer cuarto y parte del segundo. Hasta que San Francisco como pudo y como se las ingenió con lo que tenía. Logra anotar con una jugada de veras de riñones, de corazón, de habilidad de Christian McCaffrey. Porque era una jugada donde casi lo agarran atrás porque el safety disparó. Y es que ya San Francisco en ese momento al ser casi casi terrestre. ¿no? Ya habían bajado nuestras posibilidades al 75% o menos 75%. Y todo estaban en, encima de las águilas y McCaffrey se escapa y anota. Y creo que en ese momento estaban en shock las águilas. Cómo les estábamos empatando el juego 7 a 7, ¿no? Luego se viene una ofensiva de las águilas que yo la verdad, si bien yo sé que sí nos movieron el balón, no porque esta read option jamás la supo neutralizar al 100 los 49, Fred Warner se quedaba flotando. No muchos pueden pensar que Fred Warner se perdía, pero Fred Warner se quedaba flotando porque él se quedaba esperando, era casi casi el espía de Jalen Hurts, él se quedaba esperando a ver si él se quedaba con el balón para ir por él. Pero los del otro lado, a los otros linebackers y a los linieros los anulaban y los corredores nos estaban ganando yardas. Hubo por ahí unos de verdad y ya tampoco es pretexto porque yo no creo que perdimos por el arbitraje, no soy de esa opinión. Pero sí hubo uno, unos castigos, hubo unas llamadas que no se marcaron, otras que sí se marcaron, algunas muy rigurosas que les ayudaron a las águilas a mover el balón. Y nos ponen el 14 a 7. Y aún así todavía no estaba el juego definido. San Francisco con uno y cacho en el segundo cuarto... Eh, tenía el balón, íbamos bien Y viene la pifia de Josh Johnson ¿no? Viene un error de concentración de, de, de, Como si fuera novato Y de balde sus 15 años en la, en el, Le pierde de vista el balón McClinche la patea, no es culpa de él la, Sale el balón por ahí, se mueve ¿no? el, el huevito de oro Y la termina recuperando Filadelfia Y creo que en ese momento se parte el juego Completamente Porque les dejamos la puerta eh, La mesa puesta a las águilas y se nos van arriba 21 a 7. O sea, el juego se pudo ir al medio tiempo en el mejor de los casos empatado. En un caso más o menos este, real, pues un 14 10. Pero se fue en el peor de los escenarios, ¿no? De, o sea, cambió el juego en ese momento horriblemente y se van arriba por 14 puntos, 21 7. En ese momento ya era la crónica de una muerte anunciada porque... Lo de los 49 no pintaba bien definitivamente a la ofensiva eh, con un coreback. Que pues no, realmente no es un coreback que pueda jugar a este nivel, ¿no? Pues bueno, se viene el, el descanso. 21-7, ojo, 21-7 en ese momento, al medio tiempo. Y pudo haber sido solamente 14-7 en el peor de los, o no, o no tan peor de los casos. La segunda mitad en el primer drive se nos deschilucan al cuarto coreback, ¿no? A Josh Johnson, lo conmocionan, eh, y ahí se acabó, en ese momento ya no hubo qué hacer, ya estábamos con lo de McCaffrey, si entraba no entraba, eh, ya no había, o sea, imagínense en ese momento ya qué puedes esperar hacer, ¿no? O sea, no era ser negativos, pero es como cuando alguien ya tiene una eh, enfermedad terminal y ya no puedes hacer nada, ya nada más pues estás esperando a que le llegue la hora, ¿no? Pasó exactamente con los 49 lo mismo en el momento en que se lesiona a Josh Johnson ya. Solamente era esperar a que se acabara el tiempo. En ese momento ya no había manera de competir. Los 49 solamente nos quedaba jugar el partido porque pues, se tenía que acabar de jugar, ¿no? Pero ya no había nada que hacer. Purdis. Eh, y estaba viendo que daban 10 minutos, casi 10 minutos en el tercer cuarto Fue cuando, cuando San Francisco lanzó su último pase Imagínense eso Con el marcador 21-7 San Francisco con 10 minutos en el tercer cuarto lanzó su último pase Que fue un pantalla ahí que hizo Purdy lo que alcanzó a hacer ¿no? Porque al final meten a Purdy Nada más entrega el balón de ahí en adelante San Francisco solamente pudo correr el balón. Miren, los que me siguen en Twitch saben que tengo uno, un reto que se llama el reto Monster, pero así le llamaban ¿no? cuando estaba Monster, que era intentar ganar un juego solamente corriendo el balón. Pues bueno, entramos en ese reto ayer. El reto McCaffrey se llamó porque de ahí en adelante ya fue solo todo McCaffrey, todo McCaffrey. Eh... Yo insisto en mis 43 años de vida y en los años que llevo viendo fútbol americano jamás me había tocado ver que un equipo solamente pudiera correr y ya no lanzar. Obviamente las águilas estaban ahí con 9, 10 hombres en la caja, ya no había manera cuarta y tres en tu propio campo, te la juegas y solamente te queda correr y Shanahan lo intentó no intentó. Ahí la reversible intentó el pase de engaño, intentó lo que pudo, pero ya no había mucho que hacer y ya culpar ahí a Shanahan o a quien ustedes me digan, ya no, ya no es ni siquiera válido, ¿no? El, el juego estaba sentenciado, eh, en esa cuarta, insisto, en esa cuarta y tres que San Francisco se la juega, pues bueno, les dejamos el balón a las águilas y se vino la otra anotación. Ya se nos van 28 a, a 7 arriba. Y luego igual, la en cuarta... Ahí Divo Samuel... Ah, vino un de Divo Samuel, perdón, fue el previo. Él intentando eh, hacer más, ¿no? Y no se le puede culpar fumblea. Entonces, fueron situaciones que ni siquiera fue que, que... Que Filadelfia nos arrastrara como tal, ¿eh? De verdad, o sea... Ofensivas buenas de Filadelfia que realmente hayan movido a nuestra defensiva, yo les vi una, tal vez dos en todo el juego, no más, todo lo demás fue circunstancial, todo lo demás fue porque ya San Francisco no tenía mucho que hacer, vinieron errores, luego ya vino la frustración, vinieron un montón de cosas, frustración también generada por unas águilas que me pareció muy deplorable su, su comportamiento. Con todo el respeto que me merece las águilas, porque no tengo nada contra las águilas, ni siquiera por esta derrota. Es un equipo al que no le tengo absolutamente nada. Eh, me pareció muy deplorable su, su, su deportivismo, me pareció muy, muy, muy, de muy baja calidad. Estarse burlando de un equipo al que estás apaleando, pero ¿qué sabes por qué lo estás apaleando, ¿no? Y pareciera que le estaban ganando así al... Al super equipo completo y no era así, y ellos lo saben. Ellos saben que esta victoria tampoco les tendría que saber como a tanta gloria. no El destino se las regaló, el destino dijo: Tienen que ser las águilas, y ahí están. ¿no? Y de ahí se vinieron los golpes, se vinieron un montón de acciones ya extra cancha. no Trent Williams expulsado, en alguno hay de Filadelfia, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, se descompuso todo en, todo en todo aspecto. Y también creo que los árbitros tuvieron mucho que ver en ese sentido. Los, los fueron muy permisivos en muchas cosas. Las águilas casi no fueron castigados o sea, realmente en, en muchos offsides, muchos holdings que estuvieron cometiendo, etcétera, etcétera. Y acá fueron muy rigurosos y todo eso acumuló mucho coraje con San Francisco. Y es el coraje de San Francisco de los jugadores no era porque te estuvieran dominando, era porque no se vale que se burlaran de un equipo que, que a todas luces entonces no podía competir con lo que se tenía ya en ese, desde casi el medio juego, ¿no? Entonces, pues triste lo de las águilas que viene de, de su coach, que viene de su mentalidad, que viene de su, de su soberbia del señor. Eh, muy parecido un poco a Pete Carroll, de este tipo de coaches burlones, eh, excedidos. Ojalá no les venga la aterrizón en el Super Bowl porque ahí se siente más gacho, ¿no? La neta. Yo no le voy a nadie en el Super Bowl, la neta es que... Y no porque me caigan gordos, pero por ningún equipo siento ningún tipo de afinidad. El que gane me da exactamente lo mismo, ¿no? La cosa es que así termina el juego y si lo vemos fríamente, imagínense... 14-7, yo creo que el, el resultado... Yo con el en el, en el en el peor de los casos y aceptando la derrota... Yo creo que las águilas nos ganaron 14-7. Ahí me quedo. Después, para mí el juego ya... Realmente ya no había juego... El fútbol de este señor, el fútbol de Divo Samuel, un gol de campo. Las Águilas nos metieron 10 puntos en, el, en la segunda mitad. 10 puntos en la segunda mitad cuando, en teoría, nos tendrían que haber masacrado Gacho con lo que teníamos. y Solamente les alcanzó para meter 10 puntos más, ¿no? Contra un equipo que pues, ya nada más estaba corriendo el balón. Entonces, basado en todo esto, en todo esto que yo veo y que, y, que, y que observo, lo que me da coraje es que yo creo, y lo resumo diciendo... No nos merecíamos perder así, y esa es la verdad, los 49 por la temporada que se hizo, por el trabajo que se hizo, por cómo se las ingenió Shanahan para sacar adelante a un equipo que padeció de muchas cosas, eh, llegar a estas instancias, nos merecíamos haber perdido peleando. Haber perdido compitiendo y haber perdido dando más pelea, pero eh, insisto, y lo dije ayer, el universo no se alineó, no quiso, no, no, no se compadeció de nosotros y nos puso durante toda la temporada el pie, el pie, el pie. Y así pasa en la vida y en el fútbol americano, así pasa, ¿no? Cuando la vida te dice que no, aunque tú, por más que quieras, no se van a dar las cosas. Y cuando ya están fuera de tus manos, pues mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a canalizar este tipo de, de frustración, este tipo de, pues de dolor que sentimos, ¿no? Por una eliminación bien rara, bien extraña... La más extraña que he visto en mi vida. Yo de veras no había visto esto. Por eso estoy como no sé mucho realmente cómo canalizarlo. Pero bueno, eh, lo que me queda es que estoy orgulloso de este equipo. De verdad, miren, así a pesar de cómo estaban, estaban peleando. Y estaban intentando lo que se pudiera. Y estaban tratando de jugar con el corazón. Y eso es lo que yo les agradezco. Porque demostraron toda la temporada que no se iban a dejar caer. ¿no? Eh, el marcador queda muy abultado pero sabemos por qué, por qué pasó eso, no San Francisco creo que inclusive lo, lo pudo haber ganado, para como vía a las águilas, la verdad es que no fueron la potencia que muchos decían, no podrán decir que jugaron a medio gas, pero la neta no, la neta no jugaron a medio gas, intentaron masacrar y no pudieron, se quedaron en un 31-7 que pudo haber sido mucho más escandaloso, pero solamente meter 10 puntos en la segunda mitad habla de que tampoco eh, la tienen tan fácil para el Super Bowl las águilas de Filadelfia. Gran temporada, campeonato de la conferencia nacional, dejamos en el camino a los Seahawks, dejamos en el camino a los vaqueros, barrimos la división, campeones de la división oeste, fue un gran año señores, sí obviamente, no. y muchos me dirán, no, es que es conformismo, no, es que no minimices, no señores, hay que ser realistas, se hizo una gran temporada y no se ganó. ...porque no se dieron las cosas, no, ni siquiera fue porque... ...ay, es que Shanahan, ay, es que Demeco Ryan, es que Purdy... Eh, ...no, no se dieron las cosas, señores, o sea, ¿qué más le buscamos? No intentemos buscar donde no hay. Eso fue lo que pasó y todos lo vimos, no hay más que decir. Una gran temporada, un gran equipo que lleva cuatro años... ...en cuatro años se ha metido a tres finales de conferencia y a un Super Bowl. Están en el camino de la excelencia los 49ers... ...y vienen muy buenas cosas, de verdad, o sea, hay un gran equipo. Sí, hay agentes libres, se van a ir agentes libres, hay 26 agentes libres para este off ...pero realmente importantes, importantes, yo solamente veo Jimmy Ward, ¿no? Porque McClinchy, pues con todo el dolor de mi corazón, pero pues ya es momento de que le circule... ...y tenemos que buscar un guardia derecho realmente bueno... Eh, por ahí Robbie Gold, que pues habrá que ver, ¿no? Si todavía tiene gas. La verdad es que ha sido bueno, pero ya la edad le pega. Podríamos buscar algún otro pateador en agencia libre. Ya veremos eh, quién más por ahí está de los, de los llamativos. Hay varios, ¿no? Está eh, este señor... Eh, de, este, ay, se me fue el nombre. Tarvarius Moore. Eh, ya el jueves les, eh, empezaremos a hablar también de todo eso que se viene, ¿no? Agentes libres, etcétera, etcétera. Prendel, el centro, etcétera. Eh, pero bueno, ya, ya, ya tendremos que ver eh, qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y se va a venir toda la novela y todo el carrusel del, con el tema coreback, ¿no? Porque, insisto, depende de los resultados de Purdy. Si solamente es una lesión eh, que, que pues, en algunas dos, tres semanas ya queda, pues bueno, ya yo creo que ya tenemos coreback para el 2023-2024. Yo creo que no hay que buscarle mucho, Brock Purdy demostró que puede ser y que eh, tiene que ser desde, desde mi muy humilde punto de vista... El coreback de los 49 para la siguiente temporada. Trey Lance habrá que ver, habrá que ver cómo, cómo se maneja. No lo podemos cortar, hay mucho dinero ahí todavía garantizado con Trey Lance. Y si lo dejamos ir, pues es dinero muerto y no vamos a tirar a la basura ese dinero. ¿no? Y necesitamos un backup confiable, que yo creo que Shanahan dirá, nos voy a poner a competir, a ver quién es el titular, ¿no? porque en teoría, pues el titular tiene que ser Trey Lance, pero con lo que mostró Purdy va a haber un tema y los pondrá a competir y ya anunciará llegando la temporada quién va a ser el titular yo estoy casi seguro que va a ser Brock Purdy y Trey Lance estará allá, estará allá atrás por cualquier situación ¿no? Jimmy Garoppolo pues ya ahora sí seguramente buscará otro lugar donde pueda ser titular en donde pueda cobrar otra lana porque acá ya no se le va a pagar y este y pues bueno vendrá ese Carson y si se, se, se, se empezará a hablar un montón de que Tom Brady y Tom Brady y Tom Brady por qué ah. Pues él siempre ha querido llegar a la bahía, ya es agente libre, no tiene equipo, él ha dicho que está dispuesto a bajarse el sueldo con tal de estar en un equipo que pueda ganar, los 49 es para el trabuco de equipo que ya tienen y buscando una pieza que sería la única ya para coronar, pues podría ser Tom Brady hasta por factores de... de este ya extra fútbol ¿no? ya no me voy meter en temas pero podría ser por ahí y se va otra vez a hablar mucho de ese tema ¿no? Eh, se viene toda una novela de offseason en muchos sentidos pero bueno yo creo que hay que irnos con la cabeza en alto ah por último tocar solamente un poquito el tema de Shanahan ¿no? que es que vi ahí unos análisis creo que sí comete un par de errores Shanahan por lo cual no lo voy a culpar de la derrota ¿no? tampoco creo que creo que pues vamos a ponernos a coachar nosotros a ver qué hacemos ¿no? Eh, el, el, esa jugada que no retó. Y no nada más él. ¿no? Había, tenía que haber gente que le tenía que haber dicho reta la jugada. Si se lo dijeron y no lo hizo. Pues sí, error de Shanahan. Pero eso no lo vamos a saber. Pero se tenía que haber retado esa jugada. Esa es una primera jugada que cambia el rumbo del partido. No era lo mismo empezar 7-0 que haberlos parado ahí. Y, y empezar el juego bien desde una buena posición. Era la casi 40 de nuestro campo. Y... La segunda es ese diseño de jugada en donde lesionan a Purdy. Que miren, tampoco le podemos echar la culpa de la lesión. Fue un, o sea, Sucedió una cosa muy desafortunada, ese tipo de golpes. O ese tipo de manoteos al, al, al brazo de un coreback. Pasan todo el tiempo en la NFL y en este caso pues se nos lesionó. ¿no? Pero ¿quién, ¿a quién se le ocurre poner a Tyler Croft a tu tercer ala cerrada o cuarta ala cerrada? Ya ni no sé quién es. Novato. A bloquear a Hassan Riddick. Uno contra uno en una jugada de play action de lento desarrollo. Véanla en cámara lenta. Aparte de que arrastra y se lleva completamente a Tyler Croft, Hassan Riddick. McClinch está con otro bloqueador. No le podemos... Yo, yo no, en principio pensé que había sido culpa de McClinch y no es de McClinch. McClinch está con su hombre. Lo detiene y cuando ve que el otro se pasa intenta alcanzarlo pero ya no le da. ¿no? Y le pegan a por... Divo venía corriendo del otro lado como, como en engaño hay un punto en el que tal vez cuando Divo vio que, que, que había perdido el bloqueo este, Croft tal vez él podía haber atacado a, a Riddick para proteger a, a Purdy porque Purdy claramente iba a tirar a, hacia la zona profunda ¿no? parecía que por ahí andaba Iyuk nunca sabremos pero creo que ahí sí por diseño eh, Shanahan se equivoca al poner a un a una ala cerrada de tercer equipo a bloquear a un hombre como Hassan Riddick y esas dos jugadas eh, cambiaron mucho. La primera cambió un poco el rumbo y la segunda pues definió el partido. ¿no? Pero bueno, esperemos que nuestro head coach siga aprendiendo. Y yo insisto, independientemente del genio que es y de todo lo que demostró este año, yo sí me gustaría que tuviera un coordinador ofensivo. Yo creo que le hace mucha falta a Kyle Shanahan tener a alguien que le ayude en momentos así a ver un poco las cosas más claras. Inclusive yo creo que no era tan descabellado poder poner de coreback... A, a, a Christian McCaffrey, al menos podía lanzar, no sé qué tan bien lance McCaffrey, pero al menos podía lanzar, ¿no? Te abrió un poquito más la posibilidad, tal vez no entendía el sistema, piensa, no sabremos eso, tal vez pudo haber jugado Wildcat con McCaffrey y Digo Samuel, un montón de cosas que a nosotros como coaches de sillón se nos ocurre, pero bueno, ojalá nueva lección aprendida, quiero pensar que están aprendiendo todas las lecciones ya posibles, quiero pensar que ya no hay otra Cosa más grave que nos pueda pasar Y yo sí creo que el próximo año San Francisco va a venir De verdad, agárrense Ahora sí, agárrense Porque este equipo Tiene todo, todo en su lugar Y yo solamente reforzaría Como prioridad la línea ofensiva no Y tal vez el perímetro ¿no? Vamos a ver Cómo se mueve este offseason Porque vamos a tener un montón de rondas de draft ¿no? Ascendieron ahí a un directivo Que se fue de gerente general de los Titanes Nos dieron varias rondas muy seguramente de michael Ryan se va a ir de head coach a los, a los tejanos, es lo que se está hablando hasta ahorita, no sabemos. Pero terminará de head coach en algún otro lugar. Y al ser ascenso y al ser de una minoría, por ser de raza negra, nos van a venir rondas compensatorias. Y aparte se dio a conocer el tope salarial. El próximo año va a ser récord, van a ser 245 246 millones de dólares de tope salarial entonces ahí les encargo, ¿no? Vamos a tener mucho billete, vamos a tener mucho draft y tenemos ya una base bien fuerte. Entonces San Francisco el próximo año a lo que aspira de entrada, para mí no hay más. Es llegar a este mismo partido y es ganarlo. No hay menos. O sea, San Francisco no puede aspirar a menos el próximo año por todo lo que hay y por todo lo que se puede todavía traer. Aprovechando que tenemos un coreback que ahorita nos va a salir bien barato, ¿no? Pero bueno, señores... Es cuanto casi siempre analizo las posiciones, las esta, en esta ocasión ni siquiera tiene sentido, como para qué, no hay, no hay manera de medir el trabajo de nadie por cómo se dieron las circunstancias. ¿no? Entonces pues bueno, hasta aquí dejo este podcast señores, este, vámonos a, a seguir este, procesando lo que pasó, ¿no? yo sigo así como pensando y pensando, ya saqué ahorita un poquito aquí mi... Mis cosas, mis, mis, mis, mis pensamientos. Pero bueno, ahí déjenme en la caja de comentarios lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan. Eh, ya saben que ustedes, ustedes aprendo también un montonal, ¿no? Me ayudan también a ver muchas cosas y me ayudan a tranquilizar el alma también con sus comentarios, señores. Redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y, y, y TikTok como Canal 49 Oficial. Y Twitch, Canal 49. Ya vamos a hacer la simulación esta semana. Yo creo que del juevesito hacemos la simulación. Eh, y, o miércoles, ya les aviso. De, del Super Bowl que a mí me hubiera gustado. Y ya después haremos el otro. Y ya veremos qué pasa ahí con los Twitcheros. Y este... ¿Qué más? ser miembros del canal, se, se viene eh, sorteo señores, se viene sorteo de Super Bowl y ya saben que mes con mes estoy regalándole cosas a los miembros del canal. Y el botoncito de gracias para que sigan apoyando a Canal 49, no se vayan señores, va a haber mucha información, Canal 49 no cierra la cortina, como desde hace 4 años, casi 5 ya que tengo este proyecto... Eh, como les dije ayer, muchos se van, muchos le corren y ya regresan cuando empieza la temporada aquí en Canal 49 los estamos informando todo el tiempo, cada semana no nos vamos y aquí nos quedamos y espero que los verdaderos faithfuls aquí se queden, va entonces, cuídense mucho. Nos vemos el jueves en Canal 49. Les mando un gran abrazo a todos, hermanos. Ánimo, cabeza arriba, corazón arriba. Tenemos un gran equipo y van a ver que se vienen cosas muy buenas. Se los prometo, aquí algún día vamos a estar platicando de que ganamos el Sexto Anillo. Se van a acordar de mí. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Coniners.